hola chicos bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano Ay, tuve un descanso por una semana y se siente raro estar aquí hablando al micrófono pero vamos a empezar finalmente con episodio 28 dale el intro hola este es el cotorreo coreano Oli, Oli, ay nos extrañé bastante, ya sé que solo fue una semana que no subí para el ningún, de hecho descansé una semana entera y no subí ningún video para los dos canales, para mi canal de vlogs, para este canal principal y para el podcast, se sintió súper raro no subir videos porque yo, aunque sea solo una semana y ya sé que otros youtubers descansan por como meses, la verdad me llegó la ansiedad de no estar subiendo videos porque creo que es porque, no sé, como que, ay, la verdad no sé por qué es, pero descansé una semana y Normalmente yo, sube como, yo normalmente subo como tres, cuatro videos a la semana Hasta tenía días en donde subía cinco videos a la semana Incluyendo el podcast Y como no subí ningún video Y tampoco estuve tan como presente en mis redes sociales Como Instagram o lo que sea Se sintió muy raro, como que no sabía qué hacer porque, Y creo que es porque literalmente todos los días, todos mis días por como ya más de un año ha sido puro YouTube, puro video, puro edición y si, no, bla, ya no puedo hablar. No tener nada de eso fue muy raro y los extrañé bastante. La verdad, siendo súper honesta, probablemente si me han visto en Instagram, apenas subí un, una historia o dos historias en mi Instagram explicando un poquito de esto, pero al principio del, de la semana pasada me tomé este descanso por mi salud mental. Acabando esta semana, dije voy a, voy, a, voy a regresar a hacer videos, voy a regresar a mi vida normal otra vez, a mi rutina, a, a trabajar y todo eso. Pero me empecé a sentir un poquito enferma. Este, lo explico más en detalle en mi blog que voy a subir, porque ahí es donde ahora sí me van a ver este, haciendo la prueba de corona y todo eso. Pero me sentí enfermita, hice las pruebas, salió negativo, gracias a Dios. Pero aún así ahorita me siento un poquito mal. Iba a ir a casa y la verdad sí si quiero ir a casa ahorita, no me estoy sintiendo bien para nada. Pero no quise ir a casa antes de poder grabar otro episodio para poder subirles finalmente. La verdad me sentí muy mal porque yo como youtuber, cada vez que subo un video... Me encanta ver que me digan como, ay, G, extrañé tus videos. Otro video de G, que les gusta mucho cuando les subo un video. Pero no me di cuenta de cuántas personas estaban esperando para mi otro episodio del podcast. Y no sabía cuántas personas estaban como esperando a escuchar otro, mientras que no se sé, iban a trabajo, iban a la escuela o en su rutina normal. No sé cuándo escuchen esto, pero si esto ya ha sido parte de tu rutina, eh, y lo han esperado la semana pasada Y no lo subí, perdónenme Y como que me sentí mal por no subirlo Me estaban diciendo en Instagram Que ya extrañaban otro video Otro podcast Y pues, y muchos están confundidos También porque me estaban preguntando O sea, los que no vieron mi historia En Instagram diciendo que iba a tomar un descanso Me estaban preguntando como ¿Dónde está tu podcast? No lo encuentro <ríe> Y pues sí este Por eso ahorita Puede que no hable bien, la verdad siento que ahorita se me está haciendo un poquito difícil de enfocarme súper súper bien en todo porque no es que me sienta horrible, nada más que me duele un poquito la garganta, así que voy a tratar de hacer este video un poquito más corto de lo normal para que no me duela demasiado. Y también me está doliendo un poquito la cabeza, tengo como una migraña aquí esta parte si han tenido migrañas, saben cómo es. Como que me duele esta parte de mi ceja, como adentro del, del hueso de mi ceja me duele. Entonces quiero hacer esto rápido, pero sí ahora sí, aunque vaya a casa a descansar, sí quiero poder editarlo y subirlo para ustedes. Creo que me va a dar un poquito más de calma. No sé, me voy a calmar un poquito más si subo este video finalmente. Pero los extrañé bastante, eso nada más les quise decir, los, los extrañé. Para los que no saben, me tomé un descanso porque creo que la semana pasada estuve súper agobiada, literalmente por todo. Una de las cosas que me afectó bastante fue mmm, las redes sociales. Y las redes sociales, tengo como, tengo como una relación muy rara con Instagram y TikTok, de que, y YouTube, bueno YouTube no Instagram y TikTok creo que como que me da mucha ansiedad a veces Porque nada más viéndolo, porque hay muchísima información que salen en esos dos También en YouTube, pero en, en las redes sociales Sale mucha información innecesaria que siento que no tengo que ver Pero me causa mucha ansiedad también me comparo con muchísimas otras personas ahí y a veces es muy tóxico ese lugar porque siento que son lugares en donde literalmente las personas solo ponen la información o partes de su vida que solo quieren enseñar, incluso yo también. Y por eso es más fácil compararte con otras personas y sentirte como horrible, ¿no? Porque estás diciendo, ay, ¿por qué mi vida es así comparado a otra persona cuando sus, sus imágenes se ven tan perfectos? Y aunque ya sabemos que no lo es, aunque sabemos que todo eso es falso y todo eso, a veces sí, pues sí nos afecta. Pero aparte de eso, la verdad, la semana pasada lo que me afectó fue mucho sobre la información que estaba viendo sobre la guerra. Y no puedo creer que ahorita esté hablando sobre una guerra que esté pasando, pero no sé, eh, creo que me pegó muy mal, solo porque... Antes, cuando, pens cuando pensamos en una guerra que ha pasado y cosas así, o lo veíamos en las noticias, o lo veíamos en nuestros libros de historia, no sé, hablábamos de como el pasado, cosas así. Pero creo que esta fue la primera vez en serio que esta guerra, que una guerra, y obviamente yo teniendo 28 años, He vivido una vida en donde sí hubo guerras, pero nunca sentí una guerra tan como, no sé, tan cerca. Y no geográficamente cerca, pero creo que es más por cómo ha cambiado nuestro, nuestro mundo, nuestras vidas con el internet, las redes sociales, que se me hizo loco ver todos estos videos que estaban pasando allá, las personas subiendo TikToks, videos, fotos de todo lo que estaba pasando. Estaba viendo una chica y sus videos de TikTok que ella vive en Kiev. Es, es como medio ucraniana, no sé si es 100%, no sé si ucraniana, así se dice, ¿no? Anyway, este, estaba viendo sus videos y ella nos estaba contando de cómo está la situación allá. Literalmente puedes escuchar las bombas, cosas así. Y... Sé que yo lo estoy diciendo en, un, en mi perspectiva, en, mi, en donde estoy ahorita, estoy diciéndolo, mientras que literalmente estoy grabando un video y todo está, como estoy en paz ahorita y no estoy en esa situación yo misma, pero aún así viendo todo eso todos los días, viendo literalmente cada vez que entraba a, a Instagram, a TikTok, eso era todo lo que veía, la guerra. Y aunque... Yo no estoy allá y aunque solo lo estoy viendo por la pantalla, no sé qué me pasó, pero como que me empezó a afectar demasiado de que mi, mis niveles de ansiedad, eh, mis emociones estaban como por todos lados. Literalmente no sé, qué, no sé por qué me afecta tanto ver. Y bueno, obviamente sí, sí duele, pero como que me empezó a doler demasiado, ¿no? Me empecé a preocuparme por cosas que pues, ni al caso la ansiedad, me agobié demasiado por ver todo eso, literalmente me estaba doliendo bastante, estaba como llorando viendo videos y creo que fue mucho de que el dolor de poder estar viendo como en vivo todo lo que está pasando allá en otro país, pero no saber qué hacer para poder ayudar, no saber, no, o sea, literalmente no poder hacer nada para ayudar más que que mandar dinero o mandar cosas, ¿no? Pero... Creo que es muy interesante estos días cómo estamos viviendo en este mundo en el que estamos viendo, porque antes me acuerdo que si había como una guerra, por ejemplo, Estados Unidos, Irak, lo que sea, este, lo veíamos en las noticias eh, y básicamente eso era todo, o sea, nada más escuchábamos de lo que estaba pasando. Para mí era irreal, o sea, sí está pasando, pero no lo estoy viendo como una película, ya saben, es nada más como, ah, sí, algo está pasando en otro país. Pero esta fue la primera vez, o no la primera vez, pero fue una de las veces en donde en serio como que siento que, no sé, o sea, como lo estoy, lo estoy viendo así en persona, en videos, se, me, se sintió como algo muy cercano y me acordé mucho de cómo, creo que el año pasado fue cuando todo... Las cosas estaban pasando en Colombia, o sea, horrible. Me estaban mandando videos de lo que estaba pasando y también me pasó lo mismo que necesitaba un descanso de, la, de las redes sociales viendo todas esas cosas porque me estaba afectando demasiado, ¿no? Como que estaba, me estaba doliendo mucho. Y bueno, me tomé un descanso al principio solo de las redes sociales diciendo Instagram, TikTok y estaba pensando en seguir subiendo videos de YouTube, nada más que no quise estar mucho en las redes sociales, no quise como ver mi celular mucho y dejé de verlo, pero después de todo eso, después de agobiarme demasiado por todo lo que estaba viendo, también me agobié mucho por mi vida personal, eh, nada más cosas que pues... No me estaba sintiendo lo mejor sobre... Algo un poquito personal que no les quiero contar aquí, um, pero nada más para explicarles un poquito, sin decirles mucho, <risa> es que me estaba, estaba sintiendo como si todo lo que hago ahorita me está yendo muy mal. No sé por qué, creo que es porque siempre tengo expectaciones muy altas para mí, como que siento que todo lo que, tengo, todo lo que hago tengo, tiene que ser perfecto y cosas así, aunque sé que no puede ser así. A veces creo que, ya sabes cuando dicen que si, si tienes expectativas muy altas, te vas a decepcionar más y siempre yo tengo en, esa, en mi mente eso, de que no debería de tener estas expectativas, especialmente conmigo o con personas, porque luego no quiero decepcionarme a mí misma ni a otras personas. Este, pero creo que esta vez, pues, no sé, siento que Literalmente con todo lo que estaba haciendo Hasta incluso cosas pequeñas Como mis clases de potencias Ejercicio, YouTube Mis mascarillas, cosas así Como que no van como Quise que vayan No sé cómo explicarlo Y sé que todos en la vida Fallamos alguna vez Y van a haber cosas que no nos, que no nos va bien Obviamente no todo puede ser perfecto Ni bonito Pero creo que todas esas emociones que tuve desde el principio de la semana y mi trabajo y pues cosas personales, todo como que ¡push! y fue toda una bomba. Eh, metafóricamente, metafóricamente así se dice. Por no estar hablando en español, por no estar grabando videos, hablando en español con ustedes, siento que se me está yendo un poquito las palabras en español. Estoy pensando más en inglés estos días porque pues he estado viendo a mis amigos y hablando más en inglés. Pero así que es Perdónenme si me confundo con palabras aquí, pero bueno, es, así fue, fue mi semana. Es, nada más estuve como medio descansando, trabajando en otras cosas, estresándome por otras cosas. Y, pero la verdad sí extrañé, hacer, extrañé mucho hacer videos, así que aquí estoy. Eh, vamos a hablar primero de las, tres cosas posit de las tres cosas, incluyendo la positiva que me han dicho, de hecho me dijo alguien en un comentario que debería de empezar con algo negativo y acabar con lo positivo para que se sienta mejor, especialmente para ustedes si me están escuchando, para que se sienten mejor y que piensen más en lo positivo. Así que voy a hacer eso, gracias por por esa um, idea. Eh, así que mi, mi negativo de esta semana, otra vez es que creo que estoy enferma, la verdad me tengo muchísimo miedo que tengo corona, eh, como les dije ya chequé me hice las pruebas, salieron negativo, pero aún así, luego después de grabar este video, creo que voy a ir a un hospital a checarme bien, pero... La verdad, tengo más miedo de tener corona, no porque me va a doler ni nada, pero más porque, primero que nada, vivo con mis padres, me da miedo que algo les pase a ellos por mi culpa. Segundo, y puede ser algo estúpido, pero para mí, como que clases de pole dance y hacer ejercicio, literalmente es lo único que me hace muy, muy feliz estos días, aparte de mi novio y mis amigos, pero es mi como tiempo, ¿no? Para mí. Y me da, la verdad, odio pensar que ya no voy a poder ir por unos días, dos semanas, porque estoy enferma. Me está doliendo la garganta, híjole. Eh, y sí, eso, creo que eso es mi negativo más grande. Me da mucho miedo que sí tenga corona, pero ahorita les voy a dar más updates luego, porque creo que sí voy a tener que ir por una prueba después de esto. ay ¡Qué o sea, el mundo en el que estamos viviendo ahorita, aparte de la pandemia, la guerra, no manches, ya no puedo. Es demasiado, ¿no? Siento que nuestro mundo se está acabando, se está terminando en algo, no sé. Y bueno, dejemos de hablar de lo negativo, vamos a hablar con lo positivo. Es que como, ustedes les, como ya les dije, tomé, tomé mis días de descanso y la verdad me siento mucho mejor que antes, gracias a Dios, de mi salud mental, obviamente. Y... Una de las cosas que creo que me, me ayudó bastante fue que, como les había dicho en mi episodio pasado, que una de mis amigas, mis mejores amigas, eh, vino a Corea, no a visitar, vino a vivir aquí por, por lo menos dos años, vino a estudiar a Corea porque quiere seguir viviendo. Como les dije, fue mi amiga de la universidad, no es coreana, es extranjera, es musulmana, y regresó a Corea porque también quiere creo que ella quiere vivir aquí en Corea, quiere buscar trabajo, entonces eh, me ayudó bastante verla, poder verla y nada más hablar de cosas que pues no hemos podido hablar mucho de cosas personales o nuestros problemas muy como en detalle, porque ella estaba en otro país y es difícil tener una relación a distancia con amigos a veces, porque Luego, luego ya como que dejas de explicarle todo, todo, todo por mensaje y por llamada. Es, siempre es mejor hablar de en cara, en cara, así en persona. Eh, yo, la verdad, dije en cara, en cara. Es como inglés. Es face to face en inglés, pero lo cambié, lo, lo traduje literalmente a español, perdón. Eh, pero, o sea, en persona, a mí me gusta muchísimo mejor hablar con alguien en persona. La verdad, no me gusta mucho estar así hablando por mensajes. Este, entonces, estoy súper feliz que ella volvió y me ha ayudado bastante poder hablar con ella. También pude presentarle y yo como sé que soy una de sus únicas amigas aquí en Corea, quiero poder presentarle a todos mis otros amigos para que ella también se ponga, se, se sienta más cómoda viviendo aquí en Corea. Entonces primero le presenté a mi amigo David y fue una noche muy bonita. O sea, yo me sentí súper bien sabiendo que mis dos mejores amigos ya se estaban volviendo amigos y este, se cayeron muy bien. Entonces estaba, me sentí, lo amé, literalmente estuve súper feliz esa noche. Este, también lo grabé como un vlog, así que si quieren verlo, vayan a mi segundo canal Y para acabar es lo que agradezco Y obviamente hablando de pues, la pandemia, la guerra y todo eso Yo esta semana, la semana pasada, to, todos los días, estos días Estoy despertando diciendo, wow, estoy súper agradecida esta semana Todos los días, por literalmente todo lo que tengo eh, Mi familia, mi casa, mi cama, Vi un artículo de la guerra el otro día y cómo han estado las personas, como estaban, estaban entrevistando a las personas allá eh, y una persona dijo algo que leí y me hizo pensar mucho, que dijo que es un lujo muy grande para ellos poder ir a bañarse y poder dormir en una cama en la noche, cuando antes era algo tan normal, era una rutina normal y para ellos ya de un día al otro se volvió un lujo muy grande y me dejó pensando mucho en cómo siempre estamos pensando de nuestra rutina y de las cosas que tenemos tan así como obvio, eh, se nos pasan ¿no? Entonces, no sé, me duele mucho ver, me duele mucho porque se siente raro que yo estoy viviendo así, como si nada bien, mientras eh, sé lo que está pasando allá y literalmente otra vez no puedo hacer nada para ayudarlos, pero otra vez estoy súper, súper agradecida de poder estar en esta situación, en la situación en la que estoy, eh, con las personas que amo, que todos ellos estén súper bien. El otro día me puse, o sea, saben que mi ansiedad, Voy desde cero a como mil cuando empiezo a imaginarme de cosas que puede pasar. No sé de dónde vino este pensamiento, pero de la nada empecé a llorar porque estuve como que pensando en la guerra y todo eso. Mi ansiedad me hizo pensar, imaginar que de la nada íbamos a tener una guerra aquí en Corea también y al pensar que mi novio se tiene que ir a la guerra, cosas así, o sea, empecé a llorar y empecé a como... Literalmente mi ansiedad me está matando, ya sé. Pero sí, fue horrible pensar en eso, pero lo, creo que lo único que podemos sacar de todo esto es que siempre estar súper agradecidos de todo lo que estamos... Bueno, de todo lo que tenemos, de la situación en que estamos, apreciar todas las cosas pequeñas que podemos tener, ¿no? Y bueno, vamos a dejar de hablar de todo eso porque... Empecé a hablar sobre las cosas negativas para que podamos acabar con lo positivo y perdónenme por seguir con lo negativo, ¿eh? Ay, mi voz, mi, mi, mi garganta. Hoy vamos a solo escuchar a dos mensajes de voz porque, otra vez, no me siento súper bien. Quiero acabarlo, quiero hacerlo corto para que pueda ir al hospital. Así que vamos a escuchar primero a este mensaje de voz. Hola, ¿qué tal G? ¿Cómo estás? Bueno, eh, yo me llamo Raúl, tengo 22 años, soy de España, Madrid. Un saludo muy fuerte. Nunca me he visto tus vídeos, me encanta, me encanta, disfruto muchísimo de tu contenido, sobre todo porque es tan guay. Eh, Gracias. Conocer toda la información y toda la cultura de Corea eh, desde un prisma latino, ¿no? Nosotros, que, bueno, no sé si es español se considera latino, yo creo que sí. Pero bueno, que es súper guay que te lo cuente una persona con ese carácter latino y tal que tanto nos caracteriza así que nada, un saludo muy fuerte y nada, desde aquí vemos todos tus vídeos y te queremos mucho, vale la pregunta, eh, a mí me gustaría saber G porque me he estado informando mucho en internet de lo que he podido encontrar por ahí, pero no he encontrado nada de esto en concreto y creo que tú me vas a poder responder eh, cuando busco temas sobre sexualidad y relaciones en Corea Encuentro los dos extremos, ¿no? O que son muy románticos, de que a la tercera cita te dicen de ser pareja. Que se ha cortado. Eso, o que a la tercera cita te dicen de ser pareja, o que son muy. son muy. <coughs> perdón, muy conservadores en ese sentido, ¿no? Muy románticos, muy cerrados en el mejor de los sentidos, pero ya sabes lo que te quiero decir. O todo lo contrario, que. que no, que, que hay mucha gente que solo busca tener sexo. Y que eso, que hay que tener cuidado porque es, mucha gente solo va a piquete. Y lo que a mí me gustaría saber, eh, G, es, ¿existe la posibilidad, aquí en España, por ejemplo, sé que existe, eh, y en otros países también, ¿existe la posibilidad, cómo ve la sociedad eso de, oye, pues, eh, no es solo tener sexo, pero es conocernos, eh, somos amigos y si nos atraemos, pues, pues, podemos acostarnos... Amigos con derechos. Pero no, no necesariamente tenemos que estar en una relación, o sea... Amigos con derechos. Amigos con derechos, vale. <risa> Lo dijo justo cuando lo dije. Eso, que puedas tener varias amigas o varios amigos o lo que sea, que son amigos y tal, y si surge, os podéis acostar, pero no hay una exclusividad sexual, no estáis en una relación necesariamente, y simplemente vivís libres y y si os apetece si os apetece tener sexo pues tenéis pero pero sin necesidad de joder, pues de, de, de establecer una relación exclusiva ¿no? uh -huh. me resulta muy interesante allí eh, me encantaría si me lo pudieras contestar muchas gracias y también hablando de este tema para terminar ya que te mando estos audios eh, el tema de las discotecas y tal o sea por ejemplo si un chico va a una discoteca y conoce a una chica y están bailando y así y, y se están llevando bien Por ejemplo, se podrían lanzar El chico, por ejemplo, la chica Se podría lanzar a besarlo Y estaría bien, esas situaciones se dan eh... Pues eso, muchas gracias G. Un besazo enorme, que vaya todo súper bien Me encanta tu podcast y tu contenido Me mando otro Bueno, ya el último, que se me había olvidado decirlo Por si no había quedado Ya lo he dicho, pero por si no ha quedado del todo, claro okay. Eso es por si, por ejemplo, yo me mudase a Corea A mí que me gusta este estilo de relacionarme con otras personas, no me gusta que sea puro sexo y al mismo tiempo no quiero establecer una relación, eh, o sea, quiero tener una vida sexual obviamente allí, si es que voy, sin hacer daño a nadie, sin engañar a nadie, sin tratar mal a nadie, por supuesto, pero sin establecer una relación exclusiva con, con, con ninguna persona. Eh, ¿Sería posible o voy haciéndome la idea de que son ni de coña ahora sí ya está ok verán nos preguntó mucho sobre la relación aquí la sexualidad y todo eso y escogí esto porque y bueno muy buenas preguntas y quise ponerlo en el podcast especialmente porque creo que muchos de ustedes de los que me escuchan son estamos en la edad en donde queremos saber más sobre los hombres mujeres el sexo el so, you know, el amor, el romance y se preocupen si vienen a Corea qué va a pasar porque la cultura es muy diferente ustedes piensan que Corea todos los todos los coreanos somos muy como cerrados y que no hay sexo y que todo eso y bueno yo les cuento mucho en mi canal en muchos de los vídeos que hago también con mis amigos coreanos incluso en entrevistas sobre cómo el sexo es visto aquí en Corea, la educación sexual eh, cómo las, son las parejas aquí, cómo se encuentran las, los antros, todo eso les he contado bastante creo pero les quise hablar un poquito más sobre este este, esta idea de lo extremo de las dos con, de las dos diferencias muy extremas que ven aquí en Corea que ahorita mencionó Raúl primero que nada muchísimas gracias Raúl por escucharme desde España eh, ay extraño España tanto bueno eh, y creo que otra vez, hablando del extremo que mencionaste al principio de tus mensajes sobre que hay gente que son muy románticos y luego tenemos otro extremo en donde tienes que tener cuidado que muchos de los coreanos solo quieren sexo. Creo que ese extremo es porque literalmente cada persona es muy diferente de cómo son como en cualquier otro país, como en España, en México, en Estados Unidos, en literalmente cada país, cada persona es diferente. Aquí en Corea es igual que las personas, van a haber personas que les gusta estar en una relación, que les gusta algo romántico, hay muchas personas que no, les gusta nada más tener sexo casual, que no tienen que estar en una relación, incluso con una persona igual, o sea, puede cambiar un día, puede ser que nada más quieras salir a tener sexo casualmente, con alguien sin, sin estar en una relación, pero en otro, otro día quiere enamorarse de alguien, ¿no? O sea, es muy diferente y creo que por eso vemos estos extremos grandes en Corea, pero creo que lo más más más importante de saber sobre esto y por qué los extranjeros piensan que los coreanos tenemos estos dos extremos tan Obvios que pasa en cualquier otro país, pero que en Corea se, es más visto como, no sé, es más exagerado. Creo que tiene que ver mucho con cómo las relaciones están vistos en, por como K-dramas. Eh, porque en los K-dramas es muy visto como todo romántico, perfecto, los hombres son tan como lindos y no sé, este... O sea, todas las cosas que se dicen, se dan, los besitos y y, y los y cómo se agarran las manos en, en los K-dramas, todo es tan romántico, todo es así como literalmente es un drama, no es real. Y siempre les digo que los dramas no son reales y por eso muchas personas como tienen esta imagen de Corea, es como K-dramas, que es muy romántico. Luego se... se creo que se sorprenden al saber que tenemos también a gente que no son románticos todo el tiempo, que no siempre es así, que también somos humanos, que necesitamos tener sexo y hay muchas personas que pues, se sorprenden a ver que también hay ese extremo de que mucha gente solo quiere sexo y si lo piensas, no solo en Corea es así, todos los países, todas las personas van a tener esos diferentes extremos, ¿no? Y creo que es muy interesante ver cómo esos dos extremos son vistos aquí. Ahora, lo que sí les quiero decir que es muy diferente del cultura, culturalmente o de España, Latinoamérica, hispanohablantes y Corea, es que la idea del sexo, querer tener sexo, no sé, la sexualidad, todo eso es más como callado. Estos días nuestra generación más joven sí estamos cambiando bastante y sí vas a ver a muchas personas ya hablando más del sexo y más como, ya sabes, como, como nosotros en, en español siempre estamos bromeando sobre el sexo y todas esas cosas, ahora sí ya vas a ver a muchas personas, muchos jóvenes hablando, pero aún así aquí en Corea comparado a otros países es muchísimo más callado porque... Creo que lo ven no como algo súper malo, pero algo más como vergonzoso. Es algo mucho más privado, es algo que es como entre yo y la persona que lo hacemos. Eh, no se habla mucho de eso y las personas no quieren hablar de esto demasiado. Eh, y eso es así: así es la cultura, ¿no? Ahora también tenemos la parte extrema en donde dijiste que es como puro sexo, que tienes que tener cuidado con las personas que solo quieren sexo y todo eso. Sí hay gente, eh, creo que es parte de como la, la cultura, o la parte como fiestera de Corea, la cultura de noche aquí, hay muchos moteles, muchos antros, discotecas en donde hay gente que obviamente van a ir para solo buscar sexo y si no tú no quieres nada de eso pues obviamente ten cuidado con quien conoces y todo eso, pero um, otra vez no es muy hablado sobre esas cosas, sobre el sexo ni nada de eso, solo porque pues es más vergonzoso, es, nada más es así, es, creo que más que, son, más que decir que los coreanos son cerrados sobre la idea no es que son cerrados, si hablan de eso con sus amigos, pues hablan como locos sobre el sexo, pero mmm, nada más es algo más privado, es más callado, como que no quieres decir demasiado sobre tu vida sexual. Este, creo que esa es la diferencia muy grande también. Ahora, veo que muchas personas piensan que aún Corea, estamos como en el siglo no sé qué, en donde casi todos los coreanos no tienen sexo antes de casarse, lo cual está súper mal. O sea, aquí Corea ha cambiado bastante durante los años y nuestra generación, creo que sí, ha cambiado bastante. Y aunque sí, tal vez haya algunas personas que sí esperen hasta después de casarse y que es muy sagrado y cosas así. La verdad, alrededor de mí, nunca, hasta este día he visto a un coreano así, Siento que todos los coreanos que conozco son iguales de, de como abiertos de la mente sobre el sexo como mis amigos en Estados Unidos, en Latinoamérica. Lo único, otra vez, es que no se habla demasiado de eso. Ahora sí, nos preguntaste un poquito sobre si hay casos de amigos con derechos aquí en Corea y se me hizo chistoso porque esto también es lo mismo. <risa> hay muchísimas personas que tienen amigos con derechos, que hacen ese tipo de relación abierta, como en cualquier otro país, es lo mismo aquí en Corea. Pero la diferencia, otra vez, viene de cuánto se habla de esto y qué tan común es, hay que decir, solo porque aquí en Corea, otra vez, aún el sexo es como que... el sexo casual se ve como algo un poquito negativo eh, o puede ser, especialmente con las mujeres, aún hay como una connotación de que si tú tienes sexo casual con un amigo X Te van a ver como alguien fácil y cosas así que, ugh. pero aún, aún sí hay esa imagen Entonces, con, con el caso de amigos con derechos, o sea, si hablas, si tienes un novio, si tienes novia Y hablan del sexo con tus amigos, bla, bla, eso es X, normal aquí, se hace mucho pero cuando viene de amigos con derechos, solo porque no estás en una relación cometida, es visto como sexo casual, sexo sin, sin ninguna eh, como meaning, que no signifique nada o tanto ese sexo, puede ser que te juzguen aquí en Corea. Entonces, por eso siento que muchas personas no van a admitir, que tienen amigos con derechos, que lo hayan hecho, que han tenido experiencias así, este, porque se pueden sentir avergonzados, se pueden sentir juzgados, eh, y quién sabe qué, qué persona te topa, con quién te topas en Corea, que puede tener una mente más cerrada, conservativa, ya sabes. Y creo que por eso, pero les aseguro que viendo las personas alrededor de mí, con todos los coreanos que he conocido, hay bastantes, bastantes personas que tienen relaciones así, X, casuales, sexo casual, amigos con derechos todo el tiempo. No es algo así súper ¡oh! loco aquí, nada más que, pues, no lo, mencio nada más no lo mencionan mucho, porque, pues, ¿para qué? ¿No? Eh, y sí. Ahora, nos preguntaste también sobre la discoteca, el antro, aquí en Corea si se puede lanzar y me dio, me dio mucha risa porque literalmente la cultura aquí en Corea del antro y la discoteca es para poder coger o lanz, lanzar, como dijiste. este si, si vas a un antro vas a ver que casi todos los hombres nada más están checando a las chicas. Es como menos baile, más buscar este a las chicas, bailar con ellas por un ratito y luego pues… Cosas pasan, se besan y se van a salir y por eso hay muchísimos moteles alrededor de discotecas y antros. Este, por eso les digo, si eres mujer y vas a un antro discoteca aquí en Corea, nada más que tengas mucho cuidado con quién bailas, con quién te dejas que te toquen y cosas así, porque aquí como que la cultura es mucho de que buscar a alguien en la discoteca para llevar al a otro, bueno, a un cuarto, a un motel, eh, pero aún así yo siempre cuando iba a discotecas y antros en Corea, como yo no iba para buscar sexo casual, este, iba nada más a tomar y en serio bailar mucho y si me llega un hombre queriendo algo, pues le digo que no, si, si me empieza a gustar a alguien, bailo con él y quiero besarlo, lo puedo besar, él también me besa, cosas pasan, nos podemos ir a otro lugar, es algo natural, pero sí pasa mucho aquí en Corea. Este, creo que es lo mismo en cualquier otro país. Se me hace interesante, como siento que muchos de ustedes aún piensan que Corea, estamos viviendo como en los años literalmente, no sé, 60, 70, pero no, Corea también ha cambiado mucho, es no es tan diferente que sus países, ¿eh? porque todos nosotros aún así somos los mismos humanos que necesitamos nuestros, los mismos, las mismas cosas. Este, nos preguntó, la última pregunta que nos preguntó Raúl fue sobre, de lo que entendí Raúl, o sea, quieres una relación sexual pero no quieres cometerte a alguien, ¿no? Eso es lo que entendí. Obviamente todo eso es posible, otra vez, eh, muchas personas lo hacen alrededor de mí, aunque no sean amigos con derechos, mamás pueden tener sexo casual, con otra persona X, eh, sin, sin tener que ser novios y exclusivos. Pero de mi experiencia, y esto no solo van con las coreanas, van con, literalmente, con todas las mujeres que he visto, que no creo que te vas a encontrar a muchas mujeres con quien puedas, nada más, literalmente, no cometerte en una relación y solo tener puro, puro, puro sexo casual sin que alguna persona de, esas dos, de, de esa relación se empiece a como enamorarse o sentirse, sentir algo por el otro. He visto bastantes casos y personas, hombres, mujeres aquí en Corea que también hacen eso y luego alguien, por lo menos una persona de esa relación, se arrepiente porque después de tener puro sexo casual, una persona se enamora y algo pasa, y, pero el otra, la otra persona nunca se quiere cometer a esa persona, entonces como que no, no sé. Este, esto creo que no tiene que ver con Corea, nada más que si quieres hacer eso con coreanas, la verdad, te voy a ser súper honesta, te voy, a, te voy a hablar como si fueras mi amigo Raúl, lo puedes hacer, puedes hacerlo. Pero la verdad no creo que tendrás una buena reputación como hombre aquí, <ríe> siendo súper honesta. Eh, creo que lo más importante, obviamente, si entras en una relación así con alguien, es que en estar decidir bien y hablar con esa persona bien, decirle que solo van a ser amigos con derechos y ya, que tú no vas a poder estar en una relación para que ella sepa antes de que todo lo que van a hacer juntos pase Pase lo que pase, que ella sepa lo que va a hacer al final del día y con que ella sepa que no te vas a cometer, pues ahora sí es, es la decisión de la mujer si sí si quiere seguir contigo este, teniendo relaciones sexuales sin estar en una relación exclusiva, es su decisión. Pero otra vez, si tú dices a otras personas aquí en Corea que estás en una relación así, probablemente van a haber más gente que te van a juzgar que no, pero de hecho, porque eres hombre, puede que juzguen más a esa mujer. Y eso, ya sé, es algo súper triste, pero aún en estos días siento que esa es la diferencia entre el hombre y mujer, en donde, por ejemplo, si yo estuviera en una relación así y les digo a otras personas coreanas, de seguro hay muchísimas personas que me juzgarían, por ser una mujer muy fácil, que, que... cosas así, por tener sexo casual. Mientras que si tú dices a un coreano, puedes decir como ¡Wow! ¡Qué cool que estés en una relación así, bro! Cosas así. Eh, pero, pero ahora sí, otra vez, honestamente no creo que muchas personas te vean bien con una imagen así buena o si te van a juzgar y a ella, y a tu relación, otra vez, porque es como mucho sexo casual, y ya. Y solo te van a ver como alguien que solo quieres puro, puro, puro sexo y ya. Aunque dijiste que no quieres solo una relación con puro sexo, solo el hecho de que sí vas a tener relaciones sexuales, pero tampoco le vas a querer dar la energía, el tiempo y todo para tener una relación exclusiva, Muchas personas creo que te van a juzgar y pensar que solo estás ahí en esa relación, solo para, pues, la relación sexual. Este, y yo no sé cómo, no sé, no sé, no sé cómo, no sé cuál es mi opinión sobre eso. Yo estoy súper bien con amigos con derechos, con que tengas buena comunicación con la persona, con tu amigo, con tu amiga, de que ya saben qué va a ser su situación y cómo va a acabar todo, que solo va a ser puro, que solo va a ser una relación casual, pero al mismo tiempo, no sé, como mujer a veces siento que es muy injusto cómo se ve en la sociedad siendo mujer teniendo una relación casual que me van a juzgar y por eso yo tampoco le estaría diciendo a muchas personas o yo no, yo tampoco podría estar en una relación así sabiendo que muchas personas saben que estoy en una relación así, o sea, me entienden? Creo que lo que estoy diciendo es que sí estaría en una relación así, con amigos con derechos, está bien, pero como mujer coreana lo haría en privado. No se lo diría a literalmente nadie. este, Porque me daría miedo que me juzguen por eso. Pero bueno, eso fue mi opinión honesta. Así que vamos a escuchar. Otro mensajito de voz y vamos a acabar porque me está doliendo bastante bastante mi Bueno, chicos, estoy teniendo problemas porque me mandó un mensaje Blanca y lo iba no sale no sale el audio aunque le ponga play y creo que es porque ya le piqué play, ya lo escuché una vez por mi compu que no me está dejando escucharlo otra vez, no sé qué está pasando, pero quiero Poder responder su pregunta, porque muchos de ustedes me preguntan lo mismo que lo que me preguntó. Este, básicamente su pregunta fue, ¿cómo vivir en el extranjero cuando está sola, cuando es sola? Este, el poder ir al extranjero le da mucho miedo, especialmente estando sola, eh, por no conocer el país, cosas así. Y como me dijo, que ¿cómo lo hiciste tú cuando llegaste a Corea, a un lugar súper diferente? Y pues, ¿cómo, cómo tuviste...? Básicamente las bolas para vivir en el extranjero sola, ¿no? Este, muchas personas me preguntan esto porque veo que muchos de ustedes quieren venir a vivir a Corea o a algún lugar en Asia diferente para tener diferentes experiencias, para vivir, no sé, la universidad aquí en Corea como muchos quieren hacer. Y la verdad, yo siendo súper honesta es que sí, me, sí da mucho miedo, obviamente, porque pues da mucho miedo saber que estás en un, en un país completamente diferente, aparte, aparte de que estás literalmente en otra pa, parte del mundo, pero creo que para mí sería un poquito diferente el caso que ustedes, porque yo ya soy coreana, me veo coreana y es un poquito más fácil para que no me estén como mirando, viéndome raro así en Corea. Creo que yo también para mí fue un poquito más fácil a just, a adoptarme, a adaptarme en lugares así, en, en tener experiencias así, porque en México ya lo viví, en México ya viví por 18 años desde que era pequeña bebé, siempre tenía gente viéndome raro, llamándome de cosas en las calles, como siempre fui la minoría desde chiquita, entonces eh, como he tenido esa experiencia ya que estoy adulta, aunque esté en cualquiera situación en donde otra vez soy la minoría, me siento bien, no me siento incómoda. Pero si tú siempre has sido, si tú siempre has vivido en un lugar, por ejemplo, si tú eres mexicana y has vivido en México por toda tu vida y vienes a Corea, vas a ser la minoría, pero vas a ser, vas a esa va a ser tu primera experiencia siendo la minoría en un lugar tan tan diferente especialmente y obviamente eso va a ser súper difícil, da muchísimo miedo y otra vez les quiero decir que es un poquito diferente para mí porque no solo porque ya tuve la experiencia pero también porque aquí en Corea ya de lo que me ven así de fuera físicamente ya no soy la minoría entonces yo no soy la minoría aquí en Corea, tengo familia aquí ya sabía un poquito del idioma y la cultura por mis padres entonces Creo que por esas razones para mí no me dio tanto miedo. De, bueno, tan, sí me dio miedo, pero no tanto. Pero quise hablar de esto porque creo que muchas personas también me preguntan de cómo eres tan sociable y todo eso. Lo que más da miedo siempre es conocer a diferentes personas o, y como que no saber si vas a poder tener amigos en un lugar donde vas a vivir por unos años. Pero la verdad es que les quiero decir que el poder aventarte, arriesgarte para algo nuevo es algo que da mucho miedo, obviamente, pero que a veces vale mucho la pena, ¿no? No solo es con este tema de que vivir en el extranjero, pero también con otras muchas cosas que me preguntan, como la incertidumbre de la carrera que quieres estudiar eh, si ir a la escuela o no, si ir a la universidad o no, si ir a otro país o no, si enamorarte o no, ya sabes, siempre todos estamos viviendo cada día es haciendo estas decisiones, tomando decisiones para nuestras vidas, pero todas estas son decisiones que tomas que no, no, perdón, que no sabes cómo va a ser al final. Eh, pero lo que tenemos que saber es que tú eres la única persona que puedes controlar lo que haces y cómo te mantienes en cualquier situación que sea positivo o negativo, pero también saber que hay cosas que al final del día no vas a poder controlar igual como el futuro. Entonces, lo único que falta es arriesgarte primero y cuando llegas a estar en esa situación difícil, como por ejemplo vivir en Corea, en el extranjero, vas literalmente uno por uno, paso por paso, viendo qué puedes hacer hoy, para que tu día en el extranjero o tu vida se pueda volver mejor o pueda, ¿sabes? puedas vivir aquí más cómodamente. Por ejemplo, yo cuando vine a Corea, no tenía amigos eh, y lo primero que yo hice fue a salir a conocer Corea. Eh, salí sola y estos días obviamente con el celular, ya tenemos el GPS, las mapas, Internet, todo eso ahí en tus manos. Así que la verdad, yo no me preocuparía tanto y yo, yo también supe que estaría bien, aunque me pierdo, especialmente ya que Corea es un poquito más seguro que otros países. Entonces, me acuerdo que salí, me subí al tren y también estuve como viendo qué había alrededor de mi casa, entendiendo cómo es mi comunidad, por donde vivo, por mi escuela, nada más. Caminando y aprendiendo más sobre primero cómo es Corea, eh, las calles, todo eso para que me sienta un poquito más cómoda, ¿no? De ahí es puro practicar mi coreano, por ejemplo, si me pierdo. Antes me daba muchísima ansiedad preguntar a personas que no, me, no conocía, pero empecé a preguntar en coreano a personas como en las calles, si no sabía dónde cómo llegar a un lugar. Eh, y así como que aprendí a ver cómo son las personas cuando les pregunto algo, también pude ver cómo son las personas, si, te, si me ayudan o no, eh, quiénes son los que sí te ayudan, ya sabes. Y antes siempre solo preguntaba a personas, no sé, me daba miedo que preguntara y me veían como tonta, porque me, soy coreana, o sea, me veo coreana y no podía hablarlo bien y no saber bien los, las calles, no quería verme como tonta, entonces me daba mucha ansiedad, pero me di cuenta de que muchas personas se preocupan por ti, hasta me llevaban a donde quería llegar, este, y te sorprendes, ¿no? Y te sientes más y más cómoda haciéndolo, repitiéndolo, practicándolo. También me acuerdo que iba a una biblioteca coreana, este, luego otro día iba a un supermercado coreana, eh, luego buscaba como aplicaciones en el internet o como parques para poder hablar con extranjeros. Eh, y pues puedes volverte amigos así. Me acuerdo que yo estaba tan desesperada que, como les dije antes, siempre estaba como en Tinder y encontré muchos amigos ahí, aunque tienes que tener cuidado, pero sí me encontré con muchos amigos ahí. También, ay, también me acordé que al principio cuando vine a Corea, me acuerdo que fui al gym porque quería, quería hacer ejercicio cuando llegué y pagué para tener un entrenador personal, porque aquí en Corea, justo cuando llegué, estaba como súper popular tener un entrenador personal y era más barato. Este, te daban como 10 clases al mes y ahí podías aprender a hacer tu, tu ejercicio bien, las formas, los movimientos, entonces empecé a hacer ejercicio con él y me volví súper amigos con él, porque cada, cada sesión, cada clase hablábamos mucho porque él también estaba súper interesado sobre mi vida porque pues no, es, no, no es como el típico, la típica coreana. Este, y luego nos volvimos amigos porque me acuerdo que le estaba preguntando cómo comprar comida sana o como pollo, pechuga, cosas así en el internet. Y él me ayudó mucho en este, comprar cosas en el internet y cómo se hace aquí en Corea. Entonces, así nos volvimos amigos, o sea, lo que te estoy diciendo es que nunca sabes cómo estas experiencias locas que te dan miedo pueden cambiar tu vida. Las cosas que te dan miedo es, es por una razón, es porque te da miedo porque no sabes cómo va, te va a ir. ¿no? Entonces, la única, lo único que puedes hacer para saber qué te va a pasar o cómo te, va, cómo te va a ir o cosas así, es estar en esa situación, es arriesgarte y hacerlo. Y así, en vez de estar... Y si no lo haces, al final del día, si no lo haces porque te da miedo, cualquier cosa, no tiene que ser vivir en el extranjero, pero cualquier cosa, si te da tanto miedo y no lo haces, yo siento que yo me arrepentiría demasiado. Entonces, yo soy alguien que como que me arriesgo, nada más lo hago y luego veo. Y si me pongo en una situación mala, pues ahí, pues ahí entonces tomo decisiones en donde... A lo mejor salgo bien o mal de esa situación, pero de lo que he aprendido es que siempre en cada situación mala, siempre, siempre, siempre como humanos vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Vamos a estar aprendiendo cómo ser más fuerte mentalmente o cómo salirte de esa situación. Cosas así que nunca vas a poder tener experiencias si no te avientas a tener estas experiencias al principio. Literalmente yo pienso que solo vivimos, vivimos, solo una vida y yo pienso que sí está bien, o sea, sí está bien vivir una vida normal, segura y estable, obviamente, pero yo, mi personalidad, yo personalmente a mí me gusta arriesgarme, a mí me gusta hacer las cosas diferentes, me gusta tener experiencias que no otras personas pueden tener mucho. Y parte de eso creo que fue vivir, venir a vivir en Corea, este, retarme mucho en, en tratar de adaptarme aquí, tratar de cambiar mi mente, abrir mi mente más y ver, tratar de um, abrir mis ojos para ver este país, no como mexicana, no como una persona que creció mucho tiempo en México, pero, pero como una persona así que quiere ver el mundo diferente, ¿no? Y solo... Lo único que quiero decir es que si tú quieres vivir en el extranjero, cualquier país, tienes que te, siempre tener la mente abierta y siempre tienes que estar segura de que cosas pueden pasar: discriminación, el racismo, eh, que las personas te juzguen, que te pierdas, que pierdas dinero, que alguien te haga. Algo. Todas esas cosas te pueden pasar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el extranjero, no sabes qué que tienes que. no sé. Eh, no sabes qué te va a pasar, no sabes cómo es ese lugar, la cultura, pero aunque esas cosas te pasen, el punto es el proceso, ¿no? El proceso en tú adaptándote a ese lugar, aprendiendo cómo es la cultura, aprendiendo el idioma eh, y aunque no sea el extranjero nada más, cualquier situación en que estés, por ejemplo, hay muchas personas que veo alrededor de mí que les... Da muchísimo miedo enamorarse de alguien y estar en una relación seria por eso. Pero les digo, si no, lo puedes, si no te arriesgas a, a, a entrar a eso, ¿cómo vas a poder acabar teniendo algo tan, tan bueno? no O sea, si te da tanto miedo enamorarte a alguien y tener una relación, no lo vas a tener y luego nunca te vas a enamorar, nunca vas a encontrar amor. Pero si te arriesgas, aunque a veces vas a tener días horribles, aunque puede ser que te duela, aunque te pelees con alguien, o sea, aunque algo puede pasar, al final del día puede, por lo menos vas a tener esa posibilidad de poder enamorarte, encontrar amor y ese sentimiento es algo que... Es súper difícil encontrar amor verdadero, ya sabes, estos días. Al igual que vivir en el extranjero, encontrar carreras, estudiar en otros países, todas estas decisiones que tomamos en la vida es literalmente arriesgarte, hacer algo diferente para ti, para que tú puedas luego, no sé, eh, saber que hiciste esto para ti misma, ¿no? No sé si me, si me entendieron, creo que nada más hablé y hablé y hablé, pero, pero quise hablar de esto, porque muchas preguntas sobre. ¿Cómo le haces para que no te dé miedo? ¿Cómo le, haces para... ¿Cómo le hiciste cuando fuiste a Corea? ¿No te dio miedo? Bla, bla, bla, bla. De mi educación, mi carrera, mi trabajo. ¿Cómo le hiciste para ser youtuber? ¿Cómo le para que no estés.? Whatever. Todas estas preguntas, solo tengo esta respuesta. Si no te arriesgas, si no lo tratas de hacer por lo menos, no va a pasar. Nada va a pasar. Así que, haz algo. Haz algo. Cambia tu vida si quieres cambiar tu vida, cambia de lugar si quieres cambiar de lugar, lo que sea, pero hazlo, ¿no? Just do it, como dijo Nike. Y bueno, voy a acabar el podcast aquí, ya me está doliendo bastante la garganta. Espero, espero que cuando vaya a casa ahorita y vaya al hospital a hacer la prueba, que me salga negativo. Por, por favor, el COVID, porque me da miedo. Así que ya vamos a acabar el podcast aquí. Para los que han escuchado hasta acá, por favor, déjenme en los comentarios abajo una recomendación de libros. Necesito leer más libros. Ya acabé con todos los libros que compré y necesito otras recomendaciones. Así que, por favor, déjenme saber que su, su libro favorito. Voy a estar viendo los comentarios. Otra vez, mándenme más preguntas eh, por, por el Instagram del cotorreo coreano No tiene que esta, no tiene que hacer mensajes de voz Me pueden mandar mensajitos para que yo lo lea este Cualquier historia, anécdota, lo que sea Que me quieran contar, está bien Nada más que si me van a mandar un mensaje de voz Háganlo corto o nada más mándenme un mensaje Para que lo lea mejor Porque si está demasiado largo no lo voy a poder escuchar Así que sí, vayan a checar mis mascarillas de tuyo, también vayan, vayan, vayan a checar mi segundo canal de vlogs. Los quiero muchísimo y los veo muy muy pronto, espero, en mi otro video en este canal y mis vlogs. Este sí, si me siento mejor. Así que bueno, adiós.